Muy buenas tardes, feliz fin de semana, feliz sábado, bueno, espero que estéis todos muy, muy, muy, muy requete bien Por lo menos está lloviendo, eso es bueno, aunque hace frío Eso también creo que se corresponde, ya era hora también, de que las temperaturas fueran a la normalidad Bueno, hoy no os voy a dar de más el peñazo, es sábado, sabadete, día de alcohol, pero no se está produciendo como tal ¿Por qué? Porque el mercado está un poquito fastidio, entonces bueno, vamos a ver dónde está, cómo está, dónde puede ir y qué podremos quizás esperar eh, de aquí a mañana por la noche que abran eh, los mercados. Es importante ver qué posiciones tomamos en base a ese posible gap trading. De momento se está dando un pequeño gap, hay cosa que no está eh, no está tampoco mal por aprovecharlo, ¿vale? Sobre todo los que nos gusta suicidarnos un poquito con los futuros. Hay al que no, pues. Paciencia, tranquilidad, porque eh, bueno, ahora vamos a ver esos puntos que, bueno, en, al, en algún momento ya hemos visto anteriormente dónde pueden ir. Y os recuerdo que os dejo por aquí arriba, eh, no sé en qué lado sale, creo que en este, en este, este por aquí, por aquí saldrá, ¿vale? El vídeo sobre cuentas de bancos, exchange, etcétera, etcétera. Y ya está el complementario a ese que es explico las rutas y creo que es, es tan importante o más que son complementarios uno del otro, ¿vale? En fin, venga, comenzamos. ¡Hala! Y dale a la campanita Venga, suscríbete y dale a la campanita Hazle, hazle clic, clic, clic, clic Porque es totalmente gratis Y esperemos que así siga <ríe> Bueno, Bitcoin, ¿qué pasa con Bitcoin? De momento, esa caída Que teníamos Que ahora veremos el interés Porque aquí Vemos estos volúmenes que hay aquí Y no son los correctos Aquí vemos el volumen eh, Más o menos muy parecidos vale, Pero aquí caía en el día de ayer el volumen y vamos a ver que en realidad no fue así vale, no fue así pero bueno de momento lo importante es línea de tendencia que tenemos rsi no fuimos capaz de pasarla estamos en esa zona de mínimos ...que marcaban en estas fechas, tanto mmm, viernes, y de febrero aproximadamente y el lunes 13 de febrero... ...bueno, pues estamos ya en esa zona de mínimos RSI en diario, ¿vale? En diario, esto es muy importante tenerlo en cuenta. De momento, ¿qué nos dice también nuestro alert? Nuestro alert, si le hacemos doble clic, vemos que estamos perdiendo... ...bueno, perdimos la línea de puntos rojos, ¿vale? Estamos perdiendo la zona central, pero mientras no perdamos esta zona... ¿Vale? Esta zona de puntos verdes, igual que pasó aquí, y volvimos a rebotar, bueno, ahí eh, no existe ese peligro de irnos muy, muy abajo, ¿vale? Si lo perdemos, empieza a existir, evidentemente, ese peligro. Pero fijaros, eh, como anteriormente, vamos a quitar esto para que lo veamos aquí en la, en la gráfica, bueno, vamos a hacerle doble clic, bueno, es que si no, no vemos el precio, ¿vale? Entonces vemos como en toda esta zona estuvimos bordeándolo, Ay, uh, y aquí en esta zona, cuando Si se pasó, sí que hicimos un mínimo, un mínimo más bajo, mínimos así un poco chunguillos, hasta que bueno, al final ya fuimos subiendo poco a poco, nos recuperamos, pero igual, en esta zona pues intentó, <ríe> cayó un poquito y toda esta zona lo bordeó hasta que nos fuimos arriba, ¿Vale? ¿Ahora qué necesitamos? Pues no perder esa zona de puntos para que no nos vuelva a hacer esos mínimos un poquito guarretes y nos vayamos tan abajo, sobre todo no perder esta zona de seguridad que tenemos marcada aproximadamente entre los 21.168 y los 20.440, 20 Kini, para ser más exactos, si no la perdemos, seguimos en la estructura. Yo que creo y sigo pensando lo mismo, de momento, de momento, mientras no haya otra cosa que demuestre lo contrario, es la caída poco a poco hasta esta línea que tenemos aquí, paralela, vale, un pequeño canal paralelo que estamos generando en esa zona, llegar a esta zona con esta confluencia e irnos otra vez a intentar ir a la zona de 23.750, que es este punto de pivote que perdimos ayer. ¿vale? Eso es lo que yo creo. Ahora, dependiendo del volumen y dependiendo de más cosas, una vez que volvamos a tocar eso, ahí podremos tomar decisiones también, si llegamos aquí y resulta que no rebotamos, no hay ninguna vela que confirme ese rebote y lo perdemos, hay amigos. Eso es otra cosa. Ahora vamos a ver sobre velas que se han perdido y cosas que nos están confirmando acciones que podemos tomar, ¿vale? Bien, esto en cuanto a Bitcoin. Bueno, el SP500 que ayer cerró, pues como cerró, media de 200, intentó rebotar por la de 50, no pudo, con lo cual 50 ya cerrada, perdida. ¿Vale? Eh, en cuanto a esta otra zona, que ya vemos, con la, ya vemos con las medias, vemos nuestro soporte anterior de Bitcoin, de momento, en diario, ¿vale? De momento, ¿podemos venir a tocar esta zona? Sí. ¿Estamos haciendo una pérdida que es normal? Sí. Eh, fijaros que esta vez perdimos la media de 20, hicimos el pullback a la línea de tendencia, ahora lo normal es perder la media de 20 y apoyarnos en la de 50, incluso la podemos perder un poquito. Sería algo totalmente normal y no deshace absolutamente nada. Hay gente que me ha dicho, esto podría ser una cabeza, perdón, un hombro, esto una cabeza que ha formado aquí y luego generado otro hombre. Por supuesto que puede ser, pero estamos adelantando demasiados acontecimientos antes de tiempo. Vamos a ir viéndolo paso a paso y en base a si pierdo la de 50, por ejemplo, o no la pierdo, tomar decisiones. En base a si pierdo un soporte o no lo pierdo, tomar decisiones, pero... Antes no tiene sentido. Viene un cruce muy bueno en diario, ¿vale? La media de 5 a la de 200. Esto es un muy buen cruce. Ya se produjo la de 50 y la de, y la de 200. Estos siguen siendo cruces totalmente positivos. La estructura es buena, pero no estamos alcistas hasta que no rompamos la, la zona de 25. Ya está, este máximo relativo. Rompimos la, la línea de tendencia, pero no hemos roto eso. Con lo cual, alcistas, nanay. Seguimos de, dentro de un mercado todavía bajista. Eh, lo vemos en el BLX. Eh, espera, voy a quitar... El, para que luego no me echéis luego la charla. Vale, en BLX, ¿qué pasa? Eh, a ver, aquí. Taca, taca. Llevamos tres días... Ahí. Cuatro días de bajada. Esto es el día de ayer. Y el volumen subió. ¿Veis cómo nos puede engañar un poquito si vemos el volumen de un solo exchange? A ver, a día pasado, a 24 horas y ya, el volumen de todos los exchanges. Ahí, o sea, hubo interés en la bajada. Aparte de que el volumen se produjo muy por encima de las subidas anteriores, ayer subió el volumen cayendo. Con lo cual, mientras no baje el volumen, si, si por ejemplo el lunes empieza o mañana o hoy, ¿vale? bueno, pues es normal que baje el volumen, pero el lunes baja el volumen y seguimos bajando, pero el volumen baja bastante, bueno, eso es que el interés por la bajada ya no es tanto, al menos por el momento, ¿vale? El volumen nos marca muchísimas cosas, tenerlo muy en cuenta, tener en cuenta el RSI, pero al final es un conjun una conjunción de muchas cosas, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con Ethereum? Pues igual, no fue capaz abajo y hoy estamos con velita roja el total market pelita roja la dominancia de bitcoin hay un poquito de velita roja pero subiendo qué está significando esto que si el total market está rojo y la dominancia de bitcoin aunque ha intentado por la mañana caer ahora se está recuperando pues esto nos dice que las altcoins no van a ir muy bien y tenemos por una parte eh, a ver, pues en cambio, positivo, negativo, negativos, tenemos, bueno, Fed, Noya, Velas, por cierto, vamos a ir, eh, me habéis pedido ya varias eh, altcoins para ir haciendo monográfico de cada altcoin, es decir, cómo funciona, de qué va, qué posible futuro pueda tener, al menos en mi humilde opinión, y en un poquito ver lo que, lo que se ve por muchos sitios, ¿vale? Recogiendo información de muchos sitios, voy a ir haciendo monográficas de, eh, en el otro canal, ¿vale? Eh, de todas las altcoins y todos esos proyectos que bueno pues que vale la pena echar un ojo sean más nuevos sean menos nuevos eso no importa lo importante es eh, sí, oye, pues, eh, conocerlos saber qué es cada cosa y saber en qué mundo estamos metidos bueno seguimos con las altcoins que bueno pues hoy no, altcoins sábado sábado te di altcoins pues no hay no es que haya mucho beneficio precisamente lo que hay es más bien pérdidas ¿Vale? Pero bueno, vamos a ir al porcentaje de cambios, vamos a ser positivos que tenemos ahí en verde. Pues Kik, KNC, bueno, Kik, KNC, Badger un poquito, Farn, Kipterion, bit to me hombre, 6.30, felicidades. Eh, los SLPs, joder, uh, Jesús, hacía que no veía los, los SLPs, madre del amor hermoso. 4.89. Tita por aquí, en 4.40. through bueno, Flow, IOTA, Lit, bueno, es que ya están bajando mucho en Eblio. Entonces, bueno, en principio, por ejemplo, si vemos eh, IOTA, ¿Qué ha pasado? Pues lo mismo que la dominancia, ¿no? Al principio ha subido un poquito, pero al final no ha podido, se nos viene abajo. Bueno, lead tres cuartas de lo mismo, ¿veis? La, la final está haciendo un, un martillo invertido, aunque sea verde, pero deja de ser un martillo invertido por la mañana. Entonces la, ha hecho lo mismo que la dominancia, pero a la inversa de Bitcoin. Entonces, claro, eh, sufren un poquito. Pero, ¿qué pasa? Fijaros una cosa importante. ¿Qué ha confirmado Bitcoin? Pues necesitábamos... El cierre por debajo de la línea amarilla y la confirmación. Y de momento ya lo hemos confirmado. Ya tenemos caída. Con lo cual, lo más probable, es bastante probable, que una vez que hemos perdido además, vamos a cuerpos, ¿vale? Esta línea de tendencia, lo más probable es que nos vengamos aquí. 43. ¿Qué significa eso? Que muchas de las altcoins, pero contra el Bitcoin, podremos... Eh, eh, estar con ellas. Bueno, aquí tenemos eh, los cortos de Bitcoin, a ver si pierden esta zona y se nos vienen aquí abajo. Cuidado, ¿vale? Si se nos vienen aquí abajo, muy atentos, porque entonces sí que podemos meter un pepinazo a la baja. Eh, si caen, eh, seguiremos subiendo, ¿vale? Y dependiendo de cómo haga estos movimientos de este tipo, en el siguiente rango, si lo cumple, todavía no, no hemos perdido este ni mucho menos. Podemos tener muy buenas oportunidades en Bitcoin. Pero lo dicho, la oportunidad donde la veo yo personalmente es aquí en Bitcoin contra las altcoins KNC ELF 790. Muy bien, el rango que está haciendo al alcista es muy bueno. De momento se ha ido a los máximos que tenía en toda esta zona que tenía marcada. Bastante, eh, con bastante antigüedad, es decir, dentro de todo este rango. Bien, si es capaz de romperlo al alza o generar una buena bandera, una buena zona de consolidación por encima, sería excelente. ¿vale? Eh, Boson, bueno, Boson Protocol, ahí está, tiene menos historial, pero bueno, TITA, 5,33%, bastante bien, dentro de la caída que llevaba, ¿qué ha pasado? Vamos a cambiar esta línea de tendencia, ¿vale? pues está, bueno, pues nos vino aquí, ya hizo pullback, ahora nos interesa cuál, ahí, desde el máximo, inclusive, podría mostrarnos la aquí atrás, ¿vale? Y hacer esto, ¿vale? Sería casi más adecuado, en principio, está rompiendo, ¿Vale? rompió hizo su pullback, otra vez a la línea y sale al alza objetivos, de momento tenemos los 580 satosis en este punto de pivote y un posible segundo objetivo en los 610 aproximadamente satosis, ¿vale? E dice, Joder, es que tampoco veo que eso sea mucho bueno, pues desde donde estamos ahora mismo ¿vale? al objetivo 1 sería un 868 y al objetivo 2 sería aproximadamente un 14% no sé si es mucho o no bueno, es mucho, pero es lo que es, de momento, ¿vale? Eh, así tenemos unas cuantas, IOST 2% al alza ¿ves? después de la subida, está intentando eh, este apoyo en la zona, que es bastante bueno. Si lo supera, que es lo que, que, es lo que debe de hacer ahora, es ir poquito a poquito, y de momento tenemos a 55% satosis, que no estaría mal, ¿vale? Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Neblio. Pues Neblio, un 3.52, que tampoco está nada mal. vale. Está en una zona en la que está intentando no perder estos mínimos, aunque aquí tuvo un toque. vale. Cualquier caída a la zona de 5.550 sería una compra, yo creo que bastante clara. Ahora bien, la superación, la superación de la zona de máximos de los 8.129 satosis aproximadamente, ¿Vale? Que son estos máximos que hizo aquí, 8100 y pico. Vamos a ampliarlo, Ay, a ver si puedo. A ver, aquí, ¿qué parezco? Vale, más o menos esta zona que tenemos aquí, la superación de esa zona nos llevaría ya más o menos a la zona de 9400, cosa que estaría muy bien. Eh, parece que es poco, bueno, pues eh, llegados a esta zona, igual, estamos hablando de un 9%, pero llegado a la siguiente zona, estamos hablando de un 29%. Y tiene margen de sobra. ¿Qué pasa? Que estamos en una zona de que, que entra en construcción que es algo que vuelvo a entrar en zona de construcción, ¿vale? En RSI. Bueno, pues creo que lo va a superar y creo que puede superarlo perfectamente. IOTA contra Bitcoin, 367, en 1130 satosis ahora mismo. Claro, objetivo, la zona de, so, de, de soporte antiguo, lo que es una residencia, que es aproximadamente, ¿vale? Nos va a venir aquí. ¿Vale? Entonces, ¿Qué necesitamos? Que ha sido zona de resistencia y ha sido son zona de soporte. Llegar aquí, consolidar, para intentar ir a la zona de los 1.300 satosis. Eh, ¿Tenemos rango para hacerlo? Por supuesto. Por supuesto que sí. De donde estamos ahora, al centro de esta zona, aproximadamente, estamos hablando de un 6,5. Pero claro, ya llegar al siguiente objetivo, estamos hablando de un 20%, más que probable y posible. ¿vale? Y así muchas. Entonces, tenéis que ir... Eh, Vamos, tenéis que irte a hacer lo que les haga de las narices, ¿no? Pero evidentemente, si yo voy eh, haciendo análisis y voy tirando líneas de tendencia, estoy en puntos bastante claves en los cuales, oye, si rompo y rompo una horizontal, empiezo a irme para arriba a puntos bastante buenos, pues oye, tenerlo en cuenta y cada uno que vaya haciendo su propio análisis, que al final es lo mejor, porque cuando uno va a entrar a hacer un trade, el único que está contigo eres y el único que sabe hacer clic o puede hacer clac eres tú. O no hacerlo. Ya sabéis que muchas veces hemos dicho que el mejor trade es el que no se hace. Bueno, eh, terminamos nuevamente con Bitcoin. Vamos a ver cómo está en cuatro horas. Está rompiendo, ¿vale? Esta, esta zona, esa línea de tendencia. Al menos en cuatro horas está más que rota, ¿vale? Eh, con lo cual, bueno, pues debemos esperarlo. Yo creo que en la zona de 22, 22 y medio. Y a partir de ahí, pues seguir tomando. Eh, decisiones. ¿Qué pasa en cuatro horas? Pues que no hemos llegado todavía a un desgaste RSI importante. En una hora sí, ¿vale? En una hora vemos que ya hemos hecho un primer eh, toque justo en la línea de tendencia. Qué curioso, ¿no? Y cuando empezamos a recuperarnos, aquí seguimos bajando. ¿Qué quiere decir aquí esto? <ríe> pues que, bueno, eh, de momento ha hecho pulva a la línea una vez perdida y sigue bajando, entonces hasta mañana de todas formas es complicado ver qué va a hacer, los mercados no están muy allá, se está especulando mucho con que si Rusia va a hacer para deshacer, pero ya está diciendo Estados Unidos que no, que no, que sí, que no acepta lo que dice China, que no acepta aquí Estados Unidos es el que hace y deshace y creo que es un error, sigo, sigo pensando que es un error y que le estamos dejando hacer lo que debemos hacer nosotros pero bueno, es lo que tenemos. Nunca hemos tenido tantos políticos incompetentes, ni una sociedad tan apagada. En fin, chicos y chicas, no nos metemos en y genales y, como digo, siempre invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.